Ok, lo que acabo de hacer es grabar un pequeño segmento eh, con las trompetas y luego las voy a transportar a los siguientes instrumentos que serían los French Horse y, y los trombones. Es un ejemplo parecido al que hice anteriormente, con, pero con las cuerdas. Eh, esto lo hago porque, eh, dado que el video que, de, esta, de esta sesión que estamos haciendo era un video que había hecho ya hace un tiempo pero no había terminado de editar y pues Reaper se actualizó y tiene otra modalidad para, para editar. Vemos que aquí abajo tenemos eh, el, el content Show Height Media Item Line que nos permite ver los ítems que tenemos dentro de nuestro proyecto sin tener que minimizar o hacer más pequeño nuestro plan roll. Bueno, aquí le aplico eh, el comando eh, de ponerle el nombre respectivo a su track y vemos que también en este contexto nos sirve para visualizar mejor nuestros nuestros ítems y bien bueno aquí voy a cerrar un momento controlo bueno que okay. sí sí tanto aquí con este nuevo sistema basta con un solo clic y pues ya tenemos todos nuestros ítems podemos ir seleccionando cada uno de ellos los que queremos trabajar aquí he seleccionado y he visualizado la parte de las trompetas eh, trato de borrar eh, los sonidos eh, los sonidos que voy a tocar y dejando solamente los agudos aquí selecciono los los French horse y dejo que toquen solamente la nota baja ahora selecciono el ítem de los trombones y dejo que toquen la parte central del acorde de los acordes eh, controlo que es estén los tres las tres notas de o sea, los los tres instrumentos estén tocando todo y bueno la parte vendría a ser más o menos así De verdad que con este Show Hide tracklist y con el Show Hide Media Item Line eh, se ha hecho un progreso muy grande y, y creo que ahora es mucho más fácil editar lo que son nuestros ítems, nuestros saber en qué tracks están sin, sin tener que minimizar nuestro, nuestro pian, piano roll. Ahora nosotros nos podemos servir de este pequeño truquito para poder tener nuestros ítems nombrados y tener mucho más claro qué tenemos y qué instrumentos estamos trabajando. Eh, dicho esto, continúo con el tutorial. Bien, vamos para el otro lado. Eso, aquí. Mm, para comentarles lo siguiente. Eh, si se han fijado, eh, cada vez que yo abro Label Processor, eh, aquí abajo me aparece anotado siempre el último comando o las últimas eh, palabras que escribí allí si yo ahorita coloco hilo verde y vuelvo a abro la processor me queda hilo verde entonces para no estar otra vez aquí escribiendo es un poco molesto estar a cada momento a escribir otra vez aquí de slash de... claro que si ya uno se lo aprende y todo pues hay quien es bien avispado y bueno lo hará pero yo quiero que quiero ver si es posible crearme un botón que yo le di le dé clic y fum me convierta todos los los ítems que que he seleccionado que les nombre adecuadamente y bueno si es posible eh, para poder hacer esto eh, advierto que es necesaria uh, tener la versión después de la 15 o de la 17 creo que la a partir, bueno la 18 a lo que se hizo este video están en la versión 18 puede que ahora estén más adelante pero mmm, pueden descargar una versión que sea después de esta para que mmm, puedan hacer el siguiente truquito sí como ven aquí están chulean acá van check now y van directamente al sitio oficial si van aquí check y van, seleccionan aquí van a check, van al, al sitio donde está el beta release. Yo no le doy clic acá porque no tengo internet, internet en este computador. Bueno, cierro y bueno, después se lo bajarán para que puedan hacer este, este truco. Bien, vamos a Extensions y después aquí, ups, vamos a Cycle, cycle Action Editor y se nos abre esta ventanita que es la editor de acciones mmm, cíclicas, eh, es una herramienta muy potente si se le llega a, saca, a sacar el jugo, eh, nos permite así por encimita eh, crear una serie de, de comandos como los macro, eh, solo que podemos eh, hacer que estas acciones, se eh, eh, de explicarlo? Eh, puedan parar a un cierto punto o para que se repitan consecutivamente un número de veces, entre otras cosas. Bueno, eh, debo confesar que estas cositas las, las fui aprendiendo gracias a, a Rino Milo, al cual es mi sensei actualmente <ríe> en Reaper. Y yo de verdad le agradezco muchísimo por el gran aporte que está dando a la comunidad de Reaper. Y si ustedes tienen tiempo, vayan y miren. En, en... francés, no importa, vayan y miren los, los tutoriales, sobre todo eh, aquellos donde dicen cómo customizar a Reaper. Creo que son 24 videos, hasta la fecha de la creación, por ejemplo, de este video, las cuales eh, hay muchísimas cosas mmm, que yo sé que les, van, les va a aquellos que quieren profundizar en el manejo de Reaper, a darles un buen uso más adelante con lo que allí explica. Y bueno, estas cositas, por ejemplo, las aprendí de él. Lo que es esto de nombrar los ítems, era algo que yo personalmente le quería preguntar a él. Y bueno, no fue necesario porque él subió el video y bueno, dije ¡Ay, miren! Esto era lo que estaba buscando. Y bueno, entonces eh, aquí va entonces este tutorial cerramos el paréntesis una vez más agradeciendo a Rino Melo muchas gracias <ríe> y continuamos bueno entonces aquí vamos a agregar eh, un comando eh, un ciclo perdón adaptamos y le vamos a dar un nombre bueno como lo vamos a llamar es nombrar items y entre paréntesis vamos a colocar eh, número Pista, un guioncito, colocamos nombre, pista, un guioncito y después eh, orden, número, orden, ok, creo que ahí lo podemos identificar, lo podemos llamar así, ok, eh, una vez así nos ubicamos seleccionamos nuestro nuestra acción y luego aquí en este panel le damos clic derecho y vamos aquí a donde dice adapt instruction y nos vamos a label le damos clic y bueno aquí es donde vamos a copiar lo que queremos que aparezca en nuestro nivel superior de nuestro ítem y bueno yo voy a ir a copiar vamos a ver si está por acá, si ya lo tenemos, no, no lo tengo, ah sí, aquí está, entonces lo podemos copiar de control C, ok, y le voy a dar doble clic aquí, control V y listo, ahí ya tengo mi comando, le doy a aplica, y este ciclo nos aparecerá luego en las acciones que podemos las acciones de reaper en las customizables, si no estoy mal eh, no creo que no vamos a ir a las acciones yo sé que ya están vamos aquí acciones esto lo podemos cerrar show actions y vamos a escribir el nombre items y vemos que aquí nos aparece una acción ¡Ja! perfecto entonces Ahora lo único que tenemos que hacer es, si queremos, podemos eh, ponerle directamente un atajo de teclado o crear el botón, como, como dijimos antes. Bueno, en mi caso yo voy a crear el botón. Voy a crear aquí el botón para que lo veamos. Customizar. Vamos a adaptar. Eh, seleccionamos el, el comando. Le damos seleccionar. Nos aparece ahora aquí abajo. Ahí está bien. Y salvamos. Sí, como vemos, aquí ahora nos dice nombre ítem. Y perfecto compadres. Ahora aquí vamos a estrenarlo. Voy aquí a colocar eh, flauta B. No, colocaremos solamente flauta. Y voy a crear una serie de ítems. Así a la loca. A colocar aquí otros ítems aquí arriba en el clarinete pero como vemos no me los numera ni nada voy a seleccionar todo esto y le voy a dar en el en el comando clic pum uy aquí que parece ¿eh? que este está filtrado mal vamos a colocarlo otra vez ¡tum! y listo compadres ahí tenemos nuestro esta herramienta que de, de verdad si ustedes quieren tener en orden creo que les pueda servir, sobre todo en aquellos proyectos grandes. Y bueno, espero que les haya gustado esta parte. Ahora vamos a continuar con, con otro tutorial, donde le podemos sacar también provecho eh, a, esta, a esta herramienta de label y, y, a los, y a los ciclos de acciones. Nos vemos ahora.